Hola, qué tal queridos amigos, feliz sábado, último sábado de este mes, 21 de octubre Un día para darle gracias a Dios, para bendecir a nuestro Señor, glorificarlo Son tantas las bendiciones que recibimos del Señor Digamos ahora, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias mi Señor Alabado sea Señor por todo lo que nos das, por todo lo que haces en nosotros Amén Bueno mis queridos hermanos, San Lucas capítulo 14 versículo del 1 al 7 del el versículo 1 y luego del 7 al 11. Un sábado entró Jesús en la casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando, notando que los convidados cogían los primeros puestos propuso Jesús esta parábola. Cuando te conviene a una boda no te sientes en el puesto principal, o sea que haya un convidado, haya un convidado a otro de más categoría que tú, vendrá el que los convida a ti y al otro y te dirá, cede el puesto a este. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedará muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, la palabra de hoy nos invita a ser humildes, sencillos, a no dejarnos llevar de, de la fama, del poder, ¿no? ni a andar buscando precisamente ser exaltados, ¿no? ¿verdad? El secreto de Navidad es obrar bien sin esperar nada. ¿verdad? El que tiene que felicitarnos es Jesús nuestro Señor. Por eso los invito para que con mucha fe oremos hoy al Señor, que María Santísima interceda por todos nosotros. Ella, la humilde Esclava del Señor, interceda por todos. O María sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Queridos amigos, feliz sábado para todos. Un abrazo.